Dando la gra las gracias a todos, amigos que me agorropan esta noche. Agradeciendo también a Juan Jiménez, que prologa el libro y que ha hecho la presentación. Al Club Prensa Canaria, que me ha ofrecido este foro. Y a la tertulia Pedro Marcelino Quintana, que me ha animado a reunir este manojo de poemas y que son los editores del libro. No quiero olvidar tampoco a mi hijo Jonay, que es el realizador del diseño de, la, de esta edición. El contenido del libro, sin entrar, en otras consideraciones más profundas, es el siguiente. Ya han pasado más de 40 años desde aquellos dos primeros cuadernos de poesía, Mar y La Piedra y el Recuerdo. Ahora, cuando ha llegado el momento de mi jubilación laboral, he vuelto a la rueca poética. Y esto lo debo en gran parte al ánimo que me han dado algunas personas, los amigos de la tertulia, para que la obra fuese una realidad. Primero en el libro he trabajado el vino guardado e inédito, es decir, aquellos originales en busca de mi barco y la mujer sentada, que en el año 68 y 76 respectivamente, presenté a dos premios literarios, el Antonio de Viana, organizado por el Aula de Cultura de Santa Cruz de Tenerife, del Cabildo Insular de Tenerife, y el Tomás Morales de las Palmas de Gran Canaria. En ambas ocasiones recibieron el segundo premio, pero los libros permanecieron inéditos hasta este momento. Sin embargo, no aparecen como fueron escritos entonces. Como Penélope, en la mitología griega, yo he vuelto a rehacer el paño, para mejorarlo en lo posible. Después de estos dos primeros libros, un capítulo que titulo Sueltos recoge tres o cuatro poemas, algunos más quizás, que no tienen cabida en ninguno de los distintos apartados o poemarios. Son poemas, algunos de ellos aparecieron, en la antología Poesía Canaria Última, y otros que han sido hechos por una causa determinada, una petición, en fin, y finalmente se vuelve a editar Mar que Yace y la Piedra y el Recuerdo, que son de la segunda mitad de los años 60, como dije arriba. Los que tienen algún ejemplar de aquellas ediciones antiguas y muy cortas, algunos de esos poemas no los reconocerán, porque he vuelto a trabajar sobre ellos. Por eso los recojo en esta edición. Y vamos a proceder a la lectura de algunos de ellos. Ustedes si ven que soy demasiado largo, me cortan. Y aquí se acaba la la tertulia esta. Como estamos en esta fecha navideña, pues vamos a comenzar por este del apartado que decíamos antes, sueltos, sueño de Navidad. Yo sueño Navidades hechas vida, sin palabras de falsa voluntad. Añoro los deseos que desciendan como gotas de agua sobre el césped. Navidades de abrazos que destruyan malquerencias que brinden el amor en copas sin ponzoñas. Sueño risas sin bilis, sin bilis en garganta. Muchos panes cubriendo los tejados y naciones sin límites de acero. Navidad sin caballos ni jinetes, sembrados en las ramas de los pinos. El de bolas de frío para niños, el de racimos de hambres para madres, el de estrellas de fuego para guerras, el de pica en guadaña para muertes. Yo sueño azules cielos de limpias esperanzas y niños que revivan en playas de olas tibias, navidades radiantes hechas vida y en cada frente, luz de buena estrella. Un poema que citaba antes Juan Jiménez, del primer libro de esta edición, En busca de mi barco. Vigía de banderas. Vigía de banderas, soñador de inquietudes, sube más alto de la cofa, súbete a las estrellas, las estrellas reales, y si puedes, deshoja sus aristas. Las estrellas con puntas limitadas son retazos cosidos a banderas. Ni es Israel una estrella de seis brazos, ni Australia una ráfaga de estrella navegando entre vientos del sur, ni Cuba, Panamá, Puerto Rico son estrellas de mar, mar caribe de cinco fugas. Las estrellas de aristas limitadas son retazos cosidos a banderas. Soñador de inquietudes. Las estrellas reales tienen otras alturas sin brazos que se cuenten ni color definido, brillando al mismo tiempo para todos. Solamente en la paz serán felices las naciones estrellas de la tierra. Marino japonés que también citó Juan, todos estos poemas, Llevan una anotación, una anotación preliminar, en este se dice anochece, luna de oriente cansada, cascos negros de pesqueros japoneses junto a los muelles, marinos japoneses. Es este muelle viejo de Santa Catalina, bambú de protección donde se amarran pesqueros, factorías japoneses, abrazados de dos en dos, de tres en tres y hasta de cuatro en cuatro. Y es el muelle altamar para aquellos marinos orientales que vuelven a la tierra con halos de gaviotas después de largos meses mineros entre hielos y carbones de atunes. Altamar. Este dique, este dique de mujeres ausentes, pues hasta en los burdeles arraigan los prejuicios. Zorra de japoneses, será la última piedra que se lance en trapo sucio a la cara si dos rameras riñen. Alta mar este dique, esas calles alzadas en oleaje de costumbres distintas a sus socios teniendo que luchar contra el desprecio de cejas y palabras que burlan sus facciones, sin el pan tierno de un saludo amistoso, sencillamente por ser eso, marinos de pesca japoneses. Mas ellos cantarán siempre su estirpe, su historia, su cultura, más antigua que los mismos guijarros de la playa, de mil generaciones y cien mil generaciones.